Si no desmuteo el micrófono nunca va a salir Me va Me escuchan bien, se ve bien ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Yo estoy, yo estoy muy bien, muy relajado Contento Ah, tengo que arreglar la cámara antes de que me olvide ¿eh? Por las dudas Porque aprendí a quitarle el, el zoom que hace automático ese ah ah Listo, ahora sí, todo bien ¿Cómo andan? Veo... Veo gente conocida Hay gente que volvió ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este es el segundo DM responde del año Hay un montón de anuncios, así que vamos a empezar Vamos a ir tranqui A ver, ¿dónde estamos? Están los anuncios Escucha Whatsapp Ah no, ahí está, gracias A ver Antes de empezar Como siempre vamos con todos los anuncios que tenemos Para festejar que llegamos a los 10.000 suscriptores en Youtube En el mes de marzo vamos a estar preparando un sorteo muy especial Para festejar con toda Latinoamérica Y no son de los papeles de adopción de vaquero Esos son papeles, esos papeles son sagrados Ah... Gracias por acompañarnos, por a todos. Realmente llegar a los 10.000 es algo que queríamos lograr hace mucho, mucho tiempo. Y lo conseguimos, gracias a todas las personas. Muchas, muchas gracias. El miércoles que viene vamos a tener el primer taller de creación de juegos de rol del año. Vendría a ser el segundo porque el primero lo hicimos en noviembre, octubre del año pasado. Noviembre me parece. Estuvo re bueno y creo que eh, el, del mes, el del miércoles que viene va a estar copado. Tengo pensado algunas cosas y... Eh, Nada, te van a seguir con ese proyecto porque siento que va a estar divertido Y que en algún momento vamos a tener un juego nuevo para probar <risa> eh, Ahí está Y ya tenemos fechas para nuestros resúmenes en vivo de nuestras aventuras de, eh, Comentando el Jardín va a ser el 25 del 2, o sea el viernes que viene El viernes de la semana que viene Vamos a hacer un Comentando el lunes como para repasar todo lo que pasó el año, el, el año anterior eh, y así ponemos, nos ponemos todos eh, listos para continuar eh, la aventura de este año En cuanto a Nuren va a ser el jueves 3 del 3 El primer jueves de marzo Lo mismo, vamos a charlar sobre lo que pasó la, eh, este año bueno, el año pasado en la aventura Y para ponernos a ritmo para poder empezar con todas tengo muchas, muchas ganas de jugar. Hace un montón de tiempo que no juego rol Y... Ya, ya lo estoy sintiendo, ya... <ríe> hoy, hoy encima me puse a hacer mapas Y... me acuerdo que cambiamos algo de la compu y tuve que borrar todo Y me di cuenta que no tiene ninguno de los simbolitos de la, para usar en la herramienta que me había guardado Así me puse muy mal Y me tuve que bajar todo de nuevo uh, Bien, y... vamos a empezar los streams de juego la segunda semana de marzo. O sea que el jueves 10 es la primera sesión de Anurem. Y el viernes 11 es la primera sesión de vampiro Ambos streams van a ser semanales. Jueves y viernes va a estar buenísimo eso. Así que espero que lo vean y les guste. Eh, tu, tu. Algo que nos pone muy muy contentos. Es que vamos a tener una colaboración con Tomate20. Eh, si no os conocen son unos chicos que hacen streaming. Eh, charlan un montón. Tienen una página de Instagram también muy copada. Eh, y nos van a dirigir un one shot el viernes 4... De marzo, también va a estar genial eh, Así que Ya vamos a ir comentando más, ya lo vamos a ir publicando Por todos lados uh, tu, tu, tu. Bien, también ya tenemos invitados Para el podcast que viene Es el 9 si no me equivoco Y en cuanto al podcast, por si no lo vieron Este año Los podcasts los va a llevar a cabo el Lordi este, el primero lo hicimos, estuvimos Luciana y yo estuvo muy divertido eh, Ya está en YouTube Ya se puede ver Por si no llegaron Y... Eh, de más él va a estar ahí en... ¡Ey! ¡Sebastián! <ríe> Gracias Gracias por la suscripción <ríe> eh, Lorigo va a estar a cargo de los, del podcast Va a ser su programa, yo voy a estar en, en productor um, Bien Queremos agradecerle a WJ Lazer por sponsorizar el canal. Tenemos, no, nos mandó un montón de cosas que ahora están en. Están siendo usadas para eh, una sor pequeña sorpresa. Pero tiene un montón de miniaturas muy copadas. Tiene unas cajas donde, donde vienen paquetes de miniaturas geniales. Muy económicos para poder jugar y vienen incluso con mapitas. También tiene un montón de otras cosas eh, relacionadas con de rol, como torres de dados o, o cajitas para guardar cosas. Muy, muy bellas. Y podemos tirar el comando sponsor, para que lo vean. Si quieren ir a comprarles a su Instagram, el código taberturero les va a dar un descuento. Por si no sabían, eh, nosotros somos embajadores de eh, D&D, con toda la, eh, todo lo que se está haciendo del movimiento de los manuales en español de D&D Latinoamérica. Y hay un montón de gente más, nosotros tenemos la suerte de estar ahí Y nos renovaron el contrato por el segundo término Así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos eh, Para poder seguir y estar ahí y ayudar en eso eh, Y vamos a tirar el comandito Así en el chat Si les interesa participar de lo que estamos haciendo con los embajadores Hay un grupo de Facebook donde se pueden sumar Y ahí se comparten memes, se charlas al respecto, hay preguntas O si no, se pueden encontrar grupos para jugar rol. Está buenísimo Bien. Y algo que falta que falta un montón, falta un montón de meses, pero eh, como ya se está confirmando y ya se está trabajando para, queremos empezar a, a hypearlo un poco, es que vamos a participar de un evento que se llama La Cultura en Juego 2022 en septiembre. Falta un montón, septiembre parece el año que viene. Es un evento grande de juegos de meses y de rol eh, que se hace acá en Rosario y es presencial. Eh, vamos a tirar más data más adelante. Pero si quieren saber un poco, nosotros ya hicimos una cobertura de este evento, del último que se hizo, que nos habían invitado, estuvo súper divertido Además me acuerdo que fuimos a dirigir, yo estuve dirigiendo Paranoia ahí, para la gente que quería jugar y fue genial eh, Después pasamos por todas las mesas, charlamos con la gente, un video, no me acuerdo, creo que 2019, 2018 tal vez, uno de esos videos viejos Sí, sí, hay un video muy, muy viejo. Bueno, ahora sí. En cuanto a el DM responde. Para cualquier persona que es nueva acá, que llegó hace poco, la idea es que pregunten cosas de rol y yo les voy a responder lo mejor que pueda con todo, con todo lo que tenga. Eh, y si no, charlamos un ratito de algo. Bien, la producción me está pasando las preguntas. Yo de nuevo me olvidé de comprar la luz. Mañana voy a comprar la luz. Dije miles de veces y mentí. Todas y cada una de ellas. Bien. Bueno, como les decía, hagan preguntas. Las voy a responder en el orden que me las pase la producción y con la mejor de las intenciones. A ver: Phoenix 9313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 más recomendado. El, el manual es muy sencillo de entender. Las reglas son sumamente rápidas. Está todo bien. Adria está robando de, de Discord. Y un druida del círculo de la luna. Se transforma en oso y tiene multiclase en monje. ¿El oso puede poner dos patas y apegar pegar? ¿Puedo poner a dos patas y a pegar? Ah, tipo, si ¿sí se puede parar el oso y hacer artes marciales. Yo creo que sí. Eh, o sea, va, va a tener que seguir las reglas del de monje, no del oso. Eh, porque hay un conflicto entre los ataques de, a las armas naturales y el ataque desarmado del monje. Que creo que lo vi en Discord y bueno, tiraron la fuente, la fuente sagrada del de, eh, Sage Advice. Pero si alguien lo hace en mi mesa, yo le voy a decir, podés, podés tipo, usar el cuerpo del oso con las reglas del monje. Y ya fue. Además es re divertido Ah, recuerdo algo? Un, un, un video De tipo un oso haciendo artes marciales En un río tirando una patada Ah, y pegar garrazos No, bueno, ese es, ahí está el conflicto Ese... Eh, vos no podés Usar las garras del oso Y el ki en es Una o el otro ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si se fijan Hay muchos Muchos monstruos Muchos animales Sobre todo tienen... Multiataque de dos garras. Do, o dos garras y un mordisco. O un mordisco y un coletazo y cosas por el estilo. Eso no se puede aplicar cuando tenés la multiclase con monje. <coughs> bueno, si un Goliath druida se transforma, ¿puede usar el rasgo racial de Goliath de endurecerse? Vamos a buscar rápidamente el shape, el wild shape, la forma salvaje. Eh, si no, no les miento a nadie Bien ¿Por qué la busqué en inglés? Forma salvaje Y vamos a leerla y vamos a interpretar a ver qué pasa Bien, forma salvaje Puedes usar tu acción para asumir mágicamente la forma de una bestia que hayas visto antes. Puedes usar este rasgo dos veces. Sí, sí, sí. Tu, tu. Mientras está transformado, acá está. Se aplican las siguientes reglas. Tu perfil queda reemplazado por el de la criatura, excepto tu alineamiento, tu personal y tus puntuaciones de inteligencia, sabiduría y carisma. Conservas todas tus competencias de habilidades de salvación, además de ganar las que tenga la criatura. Si tienes las mismas competencias que tú, eh, se aplica el mayor bonificador. Mantiene los beneficios de cualquier rasgo de clase, raza U otra fuente, y podrás utilizarlo siempre y cuando Tu nueva forma sea físicamente capaz de ello Sin embargo, no podrás utilizar ningún sentido especial Que tengas como visión en la oscuridad A menos que tu nueva forma lo posea Entonces, el rasgo racial de los goliath, eh, Entre... Eh, perdón, como es un rasgo racial Podrías hacerlo Según lo que explica acá Todo, ¿no? Eh, así que yo creo que sí Voy a decir que sí ¿Y si no? ¿Por qué, por qué estaríamos jugando un Goliat ruida? No? Si hay algo que queremos es eso Además, No me acuerdo ni siquiera cuál es el, el rasgo de... A ver, ¿qué hacen los Goliat cuando se endurecen? Goliat... Yo, vamos a escribirlo bien a Goliat, ¿no? Goliat... Porque si lo escribimos mal estoy buscando Gol A ver, estos muchachos... Ah, acá está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 Está todo bien es, Menos mal que lo modificaron para que sea ágil Y se puede usar bien Sinfante ¿Hay grupos que se armen online para jugar? ¿De gente random? Sí, hay un montón Te recomiendo eh, Podés entrar a muchos servidores de Discord Y... Primero nosotros te pas Ahora voy a pasar acá El... Eh, bueno... Ahí en embajadores, el, el link que acabo de pasar Puedes entrar al grupo de Facebook Donde hay de todos lados Gente de todos lados Incluso a veces se anuncian grupos presenciales en, en algunos lugares Pero lo que se suele pasar para jugar online Es que es mejor encontrar servidores de Discord Te recomendamos que eh, te podés sumar al nuestro Y buscar si hay eh, mesas abiertas Si no, hay otros canales que están eh, Escuelita de rol Que tiene un montón de mesas además No solo de D&D, hay un montón de juegos que ellos hacen D&D eh, Latino También un montón de mesas todo el tiempo Déjame ver acá Para no olvidarme ninguno Está Concilio del Sur Está Broadcastle eh, Todos ellos son de, de por esta zona así de, de, de Latinoamérica Y tienen eh, Es cuestión de sumarte a sus servidores Y buscar mesas para jugar Vaquero ¿Cómo empezarías un combate Para derrotar el peligro de este Y hacer ver a los players Que el ganar no es una opción?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 ¿Conocés los juegos de rol tipo Pulp? Y de ser así, ¿qué opinas de estos y cómo los describirías a otros? El que conozco es eh, Hollow Earth, que es tipo la tierra hueca Que... Eh, adentro de la tierra hay dinosaurios y nazis Porque es hueca y hay tipo conspiraciones y, y el juego es tipo una aventura de Indiana Jones A mí me encantan estos juegos Por siento que todos los personajes pueden ser súper exagerados y no se pierde nada de, de juego Mientras más exagerados sean los personajes Creo que más divertido es También es posible que yo haya jugado Siempre sí con este estilo Y nunca haya hecho algo serio al respecto de los juegos pulp eh, Y estoy un poco digamos Obligado a dar esa respuesta Pero eh, eh, La tierra hueca la tierra es, es, es simplemente muy divertida eh, ¿Cómo lo describiría otra? De esta manera, sí Está ah, buenísimo, podés exagerar los personajes, puedes hacer algo eh, re extraño, podés, podés, tipo, colgarte de la liana, subirte arriba de un dinosaurio... Uh, algo así. <ríe> Santulli. Mi pregunta no es de Deide, pero necesito ayuda. Si hay un duelo de mordiscos entre un zombie y un vampiro, ¿quién se transforma en qué primero y por qué? ¿Sería un zompiro o un pump zombie Bueno, bien. Para estas preguntas, generalmente hay que establecer un set de reglas en base a eh, las cosas. Pues dijimos que no es de Day, Day eso es bueno porque generalmente los vampiros en D&D tienen un nivel extremadamente superior a los zombies. Eh, yo creo que ninguno de los dos es capaz de transformar al otro. Por una cuestión de que, eh, o sea, entran en la categoría muerto viviente y ya están separados, digamos. O sea, se complicó. Eh, porque no creo que la sangre. De hecho, hay un. Había uno de los, Una de las.. En algunos vampiros, en algunas historias de vampiros. Tomar sangre de muerto te hace mal. O te puede hasta matar. Eh, y los zombies están muertos, ¿no? por definición son muertos vivientes. Entonces le hace mal. Y además no creo, digamos, que le quede sangre recorriéndole el cuerpo. obviamente debe estar tipo eh, quieta o estática en los lugares. Eh, y en cuanto a los zombies mordiendo a los vampiros, yo creo que los vampiros ya son inmunes, digamos. Por más de que, de que estén en el mismo nivel de poder, los vampiros son inmunes. Eh, eh, so, son más poderosos los vampiros, por todos lados. Vuelan, se transforman, eh, tienen poderes hipnóticos. Para mí, eh, un zombie muere de vampiro y va a ser lo último que va a hacer el zombie. <risa> Así los maten yo.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 Bach. Hablando de Dispel Magic, ¿sirve para remover maldiciones de personas, de objetos o solo Remover maldición funciona para eso? Exacto. Las maldiciones. Siempre. Siempre dependen mucho del, del juego que estén jugando, cómo el DM interpreta las maldiciones y esas cosas. Eh, de, de hecho, a veces Remover maldición no solo. Eh, no remueve la maldición, sino que funciona como un Dispel Magic para maldiciones. Entonces. Genera esta separación de lo que es magia y maldiciones. Las maldiciones tienden a ser malas. Las magia puede ser cualquier cosa. Pero, consultar tu DM. ¿El Dispel Magic Remover maldiciones? Para mí no, porque por algo está el Remover Maldiciones. De la misma manera que curar no regenera miembros cortados, pero regenerar sí. Eh, entonces va por ese lado para mí. Remover Maldiciones funciona para Remover Maldiciones y nada más Dispel Magic funciona para cualquier otro hechizo que no sea maldiciones, Pero depende del leer. Vaquero. Has leído la guía de la aventura de la costa de la espada y de ser, así, ¿cómo es, es, de ser así, ¿cómo es como manual? Ya que me interesa aprender más de ciudades y regiones de Fireun y no sé si el manual tiene lo que busco. Buena pregunta. ¿La leí? ¿Leí el manual? ¿Está interesante? No me llamó tanto la atención como otros manuales. Es raro. <risa> eh, pero sí, sí es un manual importante porque si te interesan los Reinos Olvidados, los, los reinos, olvidados los reinos olvidados y la costa, la costa de la Espada es un lugar súper central en la historia de los Reinos Olvidados. En la Costa de la Espada pasa de todo. Eh, pero. Si te interesa aprender, léelo. Vas a aprender cosas. Eh, tiene. Creo que tenía dos subclases nuevas, el enano ese, el que se ponía pinche en la armadura. Y el Blade. el Blade Singer el Blade no sé qué. El elfo ese que hace magia con espaz Pero. si no lo que, la otra que puedes buscar es en. En la Wikipedia de DD. Mucha, mucho, mucho lore de.. Eh, de Deide Está escrito en las novelas Y hay un montón de novelas Muchísimas, muchísimas novelas Entonces eh, Los manuales, de los manuales en general Vas a sacar información No toda, no completa Pero buena información Ahora, si querés adentrarte todavía mucho más En la profundidad de Farun, Hay que leer Dreads. Hay que leer bueno, todas las demás eh, Porque ahí es donde está la... La, la, la magia verdadera del de lore. Osudampa, oh, León. ¿Cuál sería tu nombre o título Archimago? Uy. Ay, no estoy seguro ahora. Me encantan los personajes con títulos. Tipo. Fulano. El. el destapador. Por alguna razón. Eh. Omegara. La codiciosa. Eh. No estoy seguro. Ay, no sé. Voy a necesitar ayuda para el título de Archimago. Eh. La producción acá me está diciendo el eruptador. Pero hace un montón que no erupto en cámara. Eh. Tal vez, igual, los títulos son. Son cosas que uno se gana haciendo cosas y te, el eruptador puede ser. Puede ser. Eh... Ah. Voy a necesitar ayuda para esto. Eh... No voy a poder responderte porque soy muy malo para los nombres y los títulos. <ríe> Bien, después, después lo vamos a responder.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 las va a poder ser al final de la campaña. Así que sí, yo estoy totalmente a favor de banear cualquier parte del juego eh, en pos de que la aventura sea algo copada. Pero hay que avisarle al grupo. Eso de la nada no. Bache, de nuevo. Ya hablamos de este, otro, de, este, de este otro hechizo en stream. Pero, Glyph of Warding, me sigue complicando la vida. ¿Podrías explicarlo? No estoy buscando absolutamente hechizos para caer Ok, ok, ok. Vamos a leer el glifo de la guarda. Porque es uno de estos hechizos molestos que genera complicaciones en las reglas. Sí, mira la descripción de este texto. La idea es que vos le pones a un objeto un un glifo y cuando algo se acerca se activa el glifo. Eh, ahora tenés. Si no me equivoco, dos o tres usos do, do, Dos de tres glifos explosivos Que son, runas explosivas Que, tipo, en la clásica Si alguien lo lee, explota O el, eh, el hechizo, que vos le podés Guardar a ese glifo un hechizo Y si alguien se acerca, se activa y sale el hechizo Ahora ¿Qué pasa? Acá es donde se generan los problemas Porque eh, Si no me equivoco Estoy Acá Se pueden guardar muchas cosas Se pueden hacer tipo una cadena de glifos Guarding para hacer una catástrofe eh. Pero el, el tiempo de castigo dura una hora Una hora Así que no, no va a poder Si querés hacer una cadena de estos Tenés que tomarte un día entero O dos días, tal vez semana si querés hacer algo Súper desastroso Y eh, esto dura hasta que se active o se dispelee Así que dura un montón mi problema para esto empieza cuando los jugadores quieren, digamos, romper el juego en base a esto. Si vos le permitís a un jugador romper el juego con cualquier hechizo, estás como destruyéndole un poco la diversión a todo el mundo. Eh, estás permitiendo demasiado las reglas tal cual están escritas. Y, y se se, tal vez se pierda la diversión. Además es caro el hechizo, son dos... Estás incienso y polvo de diamantes de al menos 200 de oro que se van a consumir. Eh... El hechizo es larguísimo como para leerlo ahora Pero cuál es la, la pregunta, digamos, de esto Que es... Eh, Te complica Sí, es un hechizo complicado eh, Vos decís que lo activa, esa es la otra eh, ¿Cómo se activa? Tiene un radio re pequeño, son 10 pies así que Hay, hay tipo secciones enteras de, en internet y en radio De cómo usar este glifo para causar caos eh, es Es uno de esos hechizos Así que vamos a seguir Moki Exijo saber cómo matar al Tiamat ah. Tiamat No creo que seas la única persona con, con estas intenciones Pero vamos a ver la hoja de personaje de Tiamat A ver qué, qué tan poderoso Tiamat Ah, este no puede ser Tiamat Eh. Ah, este tiene más. Más. Bueno, ah, primero que todo, Tiamat no puede morir. Per se, digamos, por cómo se. Cómo... Cuando puedes encontrar a Tiamat fuera de su casa, es como una representación de Tiamat. Porque muere y vuelve. Eh, porque tiene el, el aura de deidad. Eh, así que. Eh, ¿Tendrías que? Ir a su dominio en los nueve infiernos. Y matarla ahí. Ahora. Tal vez. Es difícil. Pero bueno. También tiene. Inmunidad a la magia limitada. Se regenera. Tiene resistencias legendarias. Un montón de otras cosas más. Pero el tema con Tiamat no solo es que. Tenés que pelear contra Tiamat. Tenés que pelear contra Tiamat. Contra sus cinco concubinos. Contra todos los otros monstruos. El séquito de seguidores que tiene. Llegar hasta tipo los nueve infiernos. No es solo matar a Tiamat. Sino... Esa, esa, esa es la última de las cosas que hay que hacer. Es como una campaña larísima para llegar a matar a Tiamat. Eh... Así que tenés que matarla. y eh... a buscar algo más. Pues estoy mirando. Claro, la otra es que al formar parte de una de... Al ser una deidad Por más que la mates en los nueve infiernos Tus seguidores van a seguir creyendo en ella Y es muy complicado De hecho, está en la regla de que no podés matar dioses en de, de, de, en quinta eh, Así que no sé La respuesta no sé cómo matar a ti, man. Creo que lo mejor que puedes hacer es reducir los puntos de golpe a cero Y que vuelva a su casa Y esperar que no vuelva a buscarte eh, y reducir los puntos a cero de Tiamat está bastante complicado porque un montón de armadura, un montón de vida, un montón de resistencia, un montón de magia, un montón de gente alrededor. Cinco cabezas de dragones diferentes que te escupen los alientos diferentes. Esto es bastante difícil. Seguimos. Fuel. Well.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 ¿Hay magia o algo por el estilo en Over The Edge para cuándo videito o one shot? No sé, podemos grabar Over The Edge dentro de poco. La pregunta es si hay magia en Over The Edge. Una de, uno de los renglones de Over The Edge del manual es... En este lugar hay lo que vos quieras. <risa> Las reglas se prestan para que vos eh, crees lo que sea, así que... Eh, ¿Hay magia? Si sí, vos querés. Eh, hay otras cosas en Over The Edge que son un poco más estáticas como tecnología avanzada o, o incluso alienígena, hay mutantes y monstruos y cosas por el estilo. Eh, pero digamos, si querés que haya hombres lobo y en el manual no están, los hay. Eh, si queréis que haya magia de, qué sé yo, solo magia de, de eléctrica, solo hay magia eléctrica. Eh. Ordech es un gran libro, se lo recomiendo. Vaquero, los dragones se enamoran y de ser así... Enamora entre dragones o también pueden enamorar un gnomo bailarín, por ejemplo. Históricamente los dragones son cambios formas eh, y pueden tomar la forma que ellos quieran y transformarse en el monstruo que quieran y vivir una cantidad de tiempo indeterminado con esa forma. Así que eh, imagino que se como criaturas inteligentes imagino que que se enamoran y tienen, digamos, relaciones con un montón de gente o, o con otros dragones o con otras criaturas. Y tipo, es multirracial, no, no creo que haya... Cuando <risa> naturalmente podés ser lo que vos quieras, no... No, no creo que haya límites en que, con qué podés salir. Podés salir con un amo bailarín. ¿alguna vez tus jugadores te hicieron una jugada épica que te descolocó de tu lugar y te puso en jaque? Sí. Varias veces Ahora no me acuerdo de ninguna eh, Ahora le voy a pedir ayuda a la producción Sí, pero muchas veces, de hecho eh, Lo que pasaba lo, en, Con el grupo Era cuando jugábamos en mesa Ellos tenían un grupo de whatsapp aparte Donde planificaban cómo, cómo actuar Donde planificaban digamos que, che, Yo quiero hacer esto, vos querés hacer Yo quiero hacer lo otro Y, y muchas veces Llegaba el momento de revelar su plan y yo me daba cuenta que estaban, tipo, diciendo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja. Y, y sí, me, ha, me han sorprendido. Lamentablemente no me acuerdo ninguna. La producción me ayuda. Eh, hubo esos momentos. Pero, pero tengo muy mala memoria. Eh, ¡Ah! Una vez. Una vez que me encantó. Eh, estábamos empezando la, la segunda campaña y jugamos con ellos. Y eh, se habían encontrado, estaban persiguiendo un asesino. Y mmm, se habían encontrado una puerta que estaba cerrada y no tenía una puerta de hierro y no tenía nada, estaba, no tenía picaporte. Y así, instantáneamente, Max dijo: eh, Alto, tenemos que calentar el metal. Entonces, Alto usó el personaje de Lu, eh, calentó el metal. Después creo que el personaje de Max lo enfrió El personaje de Bachi le pegó un hachazo y se rompió la puerta Y esto fue una toma de decisiones instantánea Entre todos aportaron algo, todos Y eh, abrieron la puerta Yo no sabía cómo se abría la puerta Honestamente puse ahí la puerta para ver qué pasaba Yo pensé que iban a tardar, lo que sea No tardaron nada, fue instantáneo Y ni siquiera se dieron cuenta No es que festejar Dijeron listo, entramos, vamos a ver qué hay adentro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 Yo suelo, digamos, tener una opinión tal vez muy relajada con todas estas cosas de del rol. Y, y cada vez que hay un debate, como que ignoro un poco todo. Eh, me eh, recuerdo debates tipo, ¿es de, y de rol? Y yo estaba diciendo, sí. Eh, es un juego de rol. ¿Por, ¿por qué no sería rol? Eh, ¿Es esta versión de vampiro la mejor que la anterior? En todos esos debates. Pero uno divertido. No recuerde, no. Todos eran. eran. iban por ese, ese lado de, de. Buscar, digamos, esta entre comillas controversia que notaba. no estaba. Eh, no. Nunca me encontré, digamos, con un debate divertido. O no lo recuerdo. Eh, seguro hay. Eh, no, sé, no me ocurro no de otros Vale Bachi. Hay recursos de otro sistema que te gustan tanto Que los usas en campañas propias Por ejemplo, Cordura llamada turo. Bueno, Cordura llamada turo lo sé, estuvo buenísima Ahora hay un sistema mucho más copados eh... David, ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Perdón a la abeja en paz <risa> eh, cosas de otros temas. Sí, hay muchas. De hecho, eh, me encontré leyendo manuales y viendo cosas geniales. De, no solo, incluso de otros manuales. Eh, reglas geniales como Van Richens. Si tengo, tengo que usar algo de esto. Tengo que aplicar algo de esto. Ahora mismo no puedo decir nada porque bueno estoy preparando la campaña. Así que tal vez haya, tal vez no haya. Vamos a ver. Vaquero. ¿Cómo harías para hacer una campaña o misión centrada en explorar las ruinas marítimas? O sea, en DD, no creo que existan trajes de buzo o sí. No sé si hay trajes de buzo. Así. Un artífice los puede hacer. Digamos, esa puede ser la primera parte. Si, si no tenés razas acuáticas. Esa puede ser la primera parte, digamos. Que se dediquen a. Eh, a conseguir los materiales de un traje de buzo. Eh, la invención de un artífice loco que nadie lo quiere escuchar. Algo como, como Atlantis. Eh, eh, tipo, es literalmente Atlantis. Eh, eh, eh, puede ser una campaña de, de Tenés al, al arqueólogo que sabe llegar, pero nadie lo escucha hasta que hay un millonario que conocía la abuela. Bueno, eso puede ser. Digamos. El millonario tenía toda la tecnología. Eh, entonces, podés, tal vez, Ayudarle al artífice a hacer los trajes de buzo si no tienes razas acuáticas y después bajar. Y la parte de explorar el mar, como un poco más interesante, tal vez. Porque es más nueva. Explorar tipo corrientes, explorar eh, criaturas, arrecifes, eh, incluso zonas con aire abajo, tipo dungeons. Eso es muy interesante. Vaquero. Tú, como deme, ¿cuál sería tu perfecta para dirigirle? No entiendo esta pregunta. No entiendo la pregunta. Yo como DM, ¿cuál sería mi perfecta qué? A ver si la producción me ayuda O vaquero <risa> Bien Vamos a seguir con la siguiente pregunta Hasta que corrijamos esa parte Ah, mi party perfecta Ah, mi party perfecta para dirigirle Ok Eh Yo creo que bueno, siempre, siempre comentamos de la suerte que tenemos De tener el grupo de, de rock que tenemos Pero creo que la, el grupo perfecto para mí Es ese que Antes de empezar a jugar, se saluda Se pregunta cómo está, se alegra de los demás Juega Sin miedo con, a, Generando drama Generando interés, aportando Restando, todas esas cosas eh, Sabiendo que los otros van a poder Devolverle todo lo que ellos hacen Y ellos van a devolver todos los pases que les tiren y termina la sesión y se ponen contentos de haber jugado Se ponen felices de haber pasado un rato genial Se ponen eh, Se quedan con ganas de seguir O están esperando la próxima a ver qué pasa Yo creo que si tenés un grupo así Ya no necesitas no más nada eh, no, no no sé elegir nombres Ahora tengo la suerte de tener un grupo así Y espero que todos también lo consigan. veo Bachi, Bachi vaquero, no sé qué está pasando. Bachi, usando caster, tanto PJ como NPC. ¿Qué cosa loca hiciste con algún hechizo del cual te sentías orgulloso? Bueno, no me acuerdo. Eh... No recuerdo exactamente cómo fue, pero me acuerdo de haber construido un puente con uno de esos hechizos de, de crear muro de algo. Eh, lo creé abajo. Estábamos, tipo, había dos picos separados. Y lo creé abajo. Y... Entonces era un, un puente. Pero no me acuerdo dónde fue. No me acuerdo dónde fue. Vaquero. Recientemente en el server varios han hecho sus tier list de clases de D&D. ¿Has pensado hacer una tier list tú? ¡No! Uy, voy a buscar. Eh, además es re fácil hacer ahora tier list. Eh, porque además puedo decir, no, esta es mi tier list. Este va en la... Tipo... En la S porque... Lo que sea Sí, me gustaría, me gustaría Suena como una actividad divertida para hacer Además puede hacer tiles de lo que sea eh... No sé cuándo Pero suena lindo que la... A ver, anótenlo ahí en la producción Así no me olvido Bachi ¿Cuál es uno de los aspectos Que más te llaman la atención Sobre Numenera? Buena pregunta <ríe> eh... Creo que ya lo dije en stream Pero Numenera está basado Escrito por Monty Cook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 Ahora mismo estoy recordando de personaje de Luke Beltari. Eh, pero recuerdo otros mucho más viejos también. Eh, igual todas las aventuras anteriores son como... Tendían a ser muy estúpidas. ¿eh? La muerte de la cosa. Así que sí. Va por ahí. No estoy seguro. La muerte del personaje de Luciana estuvo re buena también. Fue muy interesante, muy intensa. Fue una... Enredura. Eh...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 Eh, vaquero ¿Cómo es la transformación de las personas a Mindflyer? Si esta persona era un jugador, ¿cómo narrarías la transformación? Bien Se llama... Uy, tenía un nombre que antes me lo sabía eh... Tiene un nombre muy específico porque es un ritual La seremorfosis. El, el ritual consiste en atrapar a una persona, tenerla ahí quietita y meterle uno de estos eh, renacuajos de Mindflyer, eh, creo que por el ojo, por la oreja, lo importante es que llegue al cerebro. Una vez que se queda el bicho ahí, el bicho se empieza a esparcir eh, dentro del cerebro, tipo sus tentaculitos y qué sé yo, y empieza a tomar control de la mente de la persona hasta que... Eh, empieza a cambiarla físicamente Para el tipo de desarrollo de tentáculos eh, Siempre y cuando La Ceremorphosis salga bien Porque están los, los azotamentes El Mindflyer común Y todas las otras versiones De los Mindflyers Son eh, efecto, eh, Experimentos fallidos De, eh, de la Ceremorphosis Hay un montón de esos Si todo sale bien se transforma en un Mindflyer Si no va a ser cualquiera de las otras la transformación, digamos, si vos lo tenés en la cabeza, para mí es extremadamente doloroso, sumamente estresante. Yo no podría dormir con un bicho en la cabeza sabiendo que está ahí. Además, es creo que es irremovible. Creo que solo con un hechizo de deseo podés hacerlo, según las reglas. Eh, sumamente dolorosa, tensa. Eh, yo mi persona estaría llorando todo el día. Tipo, necesito sacármelo ya. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cuántos hay? Eh. La veja Cómo narraría la transformación Y pasa que Es un periodo de tiempo largo De la transformación De, un, de uno de estos Así que Tal vez haría, haría un pequeño montaje De cómo, cómo Digamos Va perdiendo color en la piel Cómo va adelgazando eh, Hasta quedar casi Muy muy flaco Cómo los dedos Se le empiezan a extender Cómo eh, Se le extiende La boca hacia abajo de Toda esta parte del, de, de la nariz Sí. Se hace un poco más ancha Y empiezan a crecer los tentáculos Y eso sería todo un montaje Oscuro El personaje sufriendo Todo terrible Bachi Clan favorito de 5 anillos Hablando del sistema ¿Qué pensás? Que lo hace diferente de los demás Hey Goon Gracias por el cheer No leo lo que dice Acá está Espera Voy a responder la pregunta de Bachi Rápido Y después sigo con el cheer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 Preparo los monstruos que quiero Bueno, estos son los monstruos Estas son las cosas Quiero que peleen colgados de los pies de leanas Vamos para allá A ver... A, a, ahí abajo hay un charco lleno de codrilos ¡Listo! Si consigo esa escena, ya estoy Para mí, ya, ahí se consigue el one-shot eh, Pero va por ese lado Yo me presto mucho a la... A la improvisación en los one-shots Gracias por el chip Pache Si el Gordy tal vez fuera un personaje de quinta ¿Qué clases serían? Bueno Dabi, eh, se llama Taxi es Rogue, porque ella es así, es el Nikki. ella cuando eh, ronronea no hace ruido, pero si estás muy muy cerca la escuchas. por eso es Nikki. Y el gordo, cada vez pienso más y más, siento que el gordo sería un clérigo, un paladín, pero no de peleando digamos, sería una persona agradable, buena de tener, pero no muy activa, es una mono el gordo. vaquero. Pregunta: ¿Qué tanto te gusta el uso de los dioses en la idea? Cuando creas un personaje o un NPC, ¿piensas en sus creencias o solo te centras en eso, en personajes muy creyentes? Para mí es la parte más aburrida de crear el tema de los dioses, porque. Eh, me aburre. Hay como que planificar muchas cosas: ¿de qué son dioses? ¿Por qué son dioses? ¿Cuál es su culto? ¿Cómo es la religión? Eh, ¿Cómo es la gente que los venera? Eh, ¿Tiene alguna forma de estatus social dentro del de resto de la sociedad? O dentro mismo del templo. Para mí es la parte más molesta de crear. Eh, pero sí son útiles para la historia. Sí son, son realmente útiles para la aventura. Y si tenés un personaje que... Eh, sigue el, el credo. Es importante que tengas el panteón. Y que le puedas dar información. Así que sí. Yo hago la segunda. Si tengo personajes creyentes. Le, te, le mando. Porque lo va a necesitar. Si no... Trato de no hacer Eh Digamos Hay un montón de preguntas Pache ¿Cuál es uno de los recursos de terror Que más te gusta usar Para generar ambiente tenso? Bien El Creo que para mí el, en, en cuanto al terror Es eh, la, la poca explicación Digamos eh, Por ejemplo, mi personaje... Bueno, miro para atrás a ver si alguien me sigue. Hay una persona siguiéndote Bueno, hago, qué sé yo. Cruzo la calle. Miro para atrás. No está más. Bueno. Sigo caminando Lo ves en la esquina. ¿Cómo llegó a la esquina? Ahí empiezan las preguntas. No se responden esas preguntas. No importa eso. El personaje está en la esquina ahora. ¿Qué haces? La, la falta de información es uno de los recursos más claves del de terror. Y creo que también... Eh, a mí me gusta describirlo muy relajado, hablando muy relajado, tipo dándole a entender el personaje todo lo que está pasando sin, sin tensión en mi forma de decirlo. Como, como ir tranquilo para que esa persona se genere, digamos, todas esas cositas que están pasando en su cabeza. Tori Kaiser.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 acostumbrarse al terror, así que yo iría por ahí definí cuál es, qué es lo que querés que asustes los personajes, cómo y después es una campaña normal y razones, si la inflación, si la inflamación no se va, el dolor vuelve sí, vuelve, yo se lo pregunté a un médico, me dijo que sí y después me dijo que soy un Gil es mi hermano también ese médico, así que Pandelver, <ríe> de los módulos de aventuras oficiales, ¿cuál es tu favorito y por qué Pandelver?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 Bachi, ¿ya tenés pensado el personaje que vas a jugar en el próximo goyot? No, para nada eh, De hecho, como dije en el coso Yo soy el último que va a decir el personaje En base a lo que le haga falta de grupo eh, Y va a ser algo en chiste Vaquero, ¿dentro de los sistemas de rol que has jugado? Que has jugado? ¿Hay alguna que no te gustó que consideres mal hecho? Oh, buena pregunta Mal hecho es, entre comillas Eh...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 Prestarte al sistema es bastante complejo. Y ya los juegos viejos al estilo Merp. Que tienen tablas y tablas y tablas. Creo que. No lo jugaría de nuevo. A menos que sea por nostalgia. Vaquero. Tú como DM, ¿cuál sería tu parte perfecta en el sentido de clases o trasfondos con los que te gustaría jugar? Tipo, a mí me gusta siempre tener un clerio, druida, paladín. No, yo no tengo eso. Para nada. Yo creo que mi, en, en ese sentido. Me, lo, sería perfecto si todos los jugadores están contentos con su personaje y me mandan un background escrito. Eso es lo único que pediría. Hagan lo que sea. La parte de Anub empezó sin alguien que cure. Y sobrevivieron y estuvieron ahí, un montón de peligro y lo que sea. Eh, pero yo no tengo. Eh, en eso no. no, no tengo eh, eh, eh, como. un requisito. Oh no, estaría bueno que sea un mago, paladín. Eh, bárbaro y explorador Nada, no, que sean lo que los jugadores quieran Pachi, ya leíste algo sobre las nuevas Cositas de Mordenkainen Que te gustaría remarcar de interesante Estuve leyendo un poco de Mordenkainen Hay una cantidad de monstruos inmensa Son todos monstruos que ya estaban Y me sorprendió lo que Lo que hicieron porque modifica, los modificaron Digamos, agarraron los stats De los monstruos y los cambiaron Y eso me pareció muy muy correcto a veces actualizar el material que ya está publicado ayuda muchísimo. Esto, lo, esto se ve en todos los juegos online. Cuando, por ejemplo, el LoL o el Dota, hay un personaje que no está andando, lo modifican y vuelve a andar. Eh, así que sí, para mí me parece lo, lo correcto. Kun, necesito tu inspiración. Al final me puse a hacer eso. Yo One Shot, pasame un poco de tu sabiduría. Eh, dije algo de One Shot al principio. Pensar algo que te gustaría que pase. Siempre va. Siempre. Es, es mi consejo para todo. La escena final de ese one shot. ¿Cómo es? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Te gustaría que estén esquiando en la nieve mientras están a los tiros y tienen que llegar una, a un helicóptero para sobrevivir? Fantástico. Es una gran idea. ¿Cómo llegas ahí? Construir para atrás. Bueno, está en una montaña. Hay nieve y necesitan esquís. Listo. hace algo tipo James Bond. Eh, y nada más No eh, Prestate la inspiración para los guayos Vaquero Dentro de las razas bestiales O sea, tabaxi, leonin, tortuga Por ejemplo, ¿cuál te gustas más? O ese tipo de razas te sacan de onda No, a mí me gustan esas razas eh, las que me, Creo que la tortuga es la que más me gusta Por una cuestión de que una tortuga No, no, no tiene, digamos, otra Eh... Me gustaría que haya una, raya, una raza de perros Están los gatos no, no. Eh, Las tortugas me gustan eh, Los sátiros me gustan, está bueno eh, No estoy todo seguro No me acuerdo de las otras razas, vamos a buscarla, por qué no eh, A ver, a ver de las razas tipo animalísticas. Tu, tu, tu, tu, tu. Sí, los atrios me gustan. Ah, las conejente. La conejente. Solo por el nombre. <ríe> eh, sí, sí, sí, sí. La conejente, de buena. Y las tortugas. Definitivamente esas dos. ¡Ay, los loxodones! Los elefantes son geniales. Me, me, me rompe la cabeza, digamos, que parte... De, uh, que aparezca un elefante tipo con arma de armadura y armadura y vaya a pelear. Eh, fantástico, los loxodones. Bachi. ¿Cómo adaptarías un enemigo, un enemigo tipo paranoia, una computadora, a algo más de fantasía de DD? Es que recuerdo haber jugado algo así? Era... Era el estilo... O no, no sé. No estoy seguro. Tal vez era una idea de alguien. Eh... O sea, el, el enemigo de paranoia real es una persona que gobierna sumamente paranoica. Que tiene un montón de espías. Y está metiéndose en la vida de la gente. Eh... Eso se puede hacer con un rey muy, muy loco. No va a ser el estilo paranoia porque paranoia es... es, es... Es más para reírse, tipo... Te va a ser difícil con alguien con, con personas imitar las estupideces que hace la computadora como por ejemplo, pasarte un tutorial de cómo barrer mientras te estás tiroteando o eh, preguntar si, si sos un terrorista en medio del de tiroteo Pero creo que, digamos, con alguien así súper paranoico podría ser Igual no estoy de todo seguro Paquero, ¿Cuál es tu personaje favorito De la parte de Vox Máquina Y por qué? Bien Ahí Tengo como tipo Mi, mi tireless Si se quiere eh, Ahora mismo Siento que Percy Es el que más está presente Y, y tiene Siento que es un personaje Súper explorado Súper explorado Eh Eh Y, eh, está muy desarrollado Muy bien pensado, muy bien armado eh, Se nota a lo lejos El resto también Pero ahora está como más presente él De todas maneras, Grog me llega al corazón Grog es Todos los diálogos de él La forma que se expresa, todo eso Me, me, me, me llega al corazón Es como, es tan es tan básico el personaje está tan tipo el bárbaro tonto es eh, es ese grog digamos y está tan bien construido el, el, el personaje de grog que es muy, muy gracioso y me llega Bachi León ¿la universidad es pública o privada en Street Haven? no lo sé no lo dice el manual en ningún lado tal vez es privada tal vez es pública no estoy seguro depende del DM en este sentido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 Eh, siempre me gustó la ilusión por eso Siempre siento que es súper divertida Y puede hacer de todo Bachi ¿Cuál es el personaje que más te gustó o generó curiosidad de Witchlight? Es un personaje del cual no hablamos Y es la persona que atiende El laberinto de espejos Genial Genial Ese y el trazgo que ven de entradas Fíjense Léanlo, está buenísimo Fran ¿Jugaste o jugás Overwatch o vas a jugar Overwatch 2? He jugado Overwatch un tiempo bastante Yo iba a disparar, dispararme con la gente y era divertido eh, jugaba, El personaje que me gustaba era el viejo y la chica de hielo Pero cuando empezó a pasar toda la controversia con Blizzard No jugué nunca más Y no, no voy a jugar Overwatch 2 Vaquero Wow, ¿cuántas preguntas hoy?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 Vaquero Pregunta ¿Qué opinas de Pathfinder 2 como sistema? ¿Le has dado un vistazo? Todavía no eh, Quiero hacerlo Porque jugué muy muy poco Pathfinder 2 Se veía bien Bien complejo como es Pathfinder eh, Pero con cosas súper interesantes Y lo, lo que tiene Pathfinder Es que ellos te venden El libro solo Vos cuando vas comprar el libro de Pathfinder Te viene manual de jugador DM y monstruos en el mismo Así que compras un libro así de grueso eh, Así que no No lo leí todavía Ya lo voy a leer Va a estar ahí en, en cosas ¿Qué objetivos te pusiste como DM para este año, Daniel Danuren? Y como productor. Wow. Eh, objetivos como DM este año. Eh, me gustaría un poco más eh, lograr mejor interpretación con algunos NPCs que tal vez tengo medio flojos. Quiero que. Um, otra, otra cosa que me propuse es involucrar mucho más a los jugadores en la narrativa. De hecho, por eso es el taller de ceder el control negativo, eh, narrativo. Eh... Y como productor no, no me puse ningún objetivo que, que salgan las cosas bien digamos Tratar de usar efectos de sonido Correctos en el, en el momento indicado Pero eso digamos es decir. De la abeja que no se quiere ir de acá Le van a comer los gatos Santuli Tengo una pregunta de puro curioso Respecto al canal de la taberna, ¿Cuánto fue la mayor cantidad de viewers Que han tenido en vivo en simultáneo Y cuántos en total a lo largo de un stream? Uy, no sé Creo que en vivo en un momento Llegamos a 47 Tal vez 50, el máximo que tuvimos No me acuerdo cuándo fue eh, Pero eh, eso fue en simultáneo De hecho es una de las cosas que eh, Para subir de categoría Vos tenés el, el afiliado Y el partner de Twitch Para subir de categoría Necesitas 75 personas en simultáneo En el chat Re difícil conseguir eso, en rol en, en español sobre todo ¿no? Eh ¿Y cuántas en total a lo largo de un stream? No lo sé. Porque eso digamos, gente que viene y va. Pero... Imagino que va más o menos el mismo número, entre 30 y 40. Eh... Sí, sí, creo que 50 llegamos. Estábamos loquísimos cuando teníamos 50, no le puedo explicar. Eh... Che, tenemos 50 personas mirándonos. ¡Wow! Oh, no lo podemos creer. Eh... Sí. Ah, ahí está. El final del torneo de PvP era un montón de gente mirando. Estuvo re bueno. Carlos.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 para desafíos o competencias Me parece más correcta Que los personas que Pueden actuar en paquete digamos Y, y los MPC le respondan en, en paquete también Así que sí, esas dos eh, Bueno Esas son todas las preguntas de la noche Un montón de preguntas Gracias a Paquete de Bachi Y a todas las personas también que preguntaron eh, Preguntas muy copadas También vi, vi el chat eh, eh, un montón y gracias por todos los, los comentarios lindos que nos tiraron y toda la, la colaboración que tiene eso está genial eh, boom. es el cheer gracias por el cheer necesito inspiración y no sale hay una película que se llama Big Hero 6 que le está pasando lo mismo al chico no tiene inspiración no le sale y, la, y el comentario que le dan está buenísimo que es busca desde otro ángulo detener lo que estás haciendo hace otra cosa y distraete Y va a llegar Busca alguna película Busca alguna serie Algún libro Mirate alguna pelea Alguna peli que te haya gustado Por ejemplo Y algo va a salir Espero que salga Así que bueno Muchas gracias por acompañarnos hoy Por todas las preguntas Va a haber, va a haber un montón de cosas este año Espero que les gusten Y ahora eh, Al parecer ganó el desafío <ríe> Por dos preguntas Ahora eh, Les vamos a bajar con el outro Pero eh, Le vamos a hacer reír a alguien, así ustedes siguen viendo a gente jugando